Estoicismo. Segunda sesión. En el vídeo anterior dedicado al estoicismo vimos su nacimiento e importancia. A esta la podríamos resumir diciendo que el bien está en el dominio de uno mismo, no en las cosas materiales. En este vídeo vamos a ver tres prácticas estoicas y un ejemplo de cada una de ellas. Primera. La práctica del autoexamen. Los estoicos creían que era importante reflexionar sobre nuestras propias acciones y motivaciones. Al examinar nuestras propias decisiones y pensamientos, podemos identificar patrones negativos y trabajar para cambiarlos. Por ejemplo, un estoico podría hacer una lista de sus acciones diarias y reflexionar sobre cómo cada una de ellas contribuyó a su objetivo de vivir una vida virtuosa. Segunda. La práctica del desapego. Los estoicos creían en la importancia de no aferrarse a cosas materiales o externas para nuestra felicidad. En lugar de ello, debemos encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos. Un ejemplo de esta práctica podría ser la decisión de un estoico de renunciar a las posesiones materiales, innecesarias y enfocarse en encontrar la felicidad a través de la virtud y la conexión con los demás. Tercera. La práctica de la aceptación. Los estoicos creían que debemos aceptar las cosas tal como son en lugar de resistirnos a ellas. Aceptar la realidad nos permite vivir en armonía con el mundo que nos rodea y encontrar la paz interior. Por ejemplo, un estoico podría practicar la aceptación al enfrentar una situación difícil y en lugar de resistirse o quejarse, aceptarla y encontrar una solución.